Si usted quiere también, que aquí no estamos por cogerle eso a nadie. Si no, hablo con Aymen también. Ay. Dios, ey, cállese usted ahí atrás. Con la vaca, con la vaca esa. Que Dios me dé, las estrellas brillarán, para yo hablar de este tema. Las estrellas brillarán. Después ¿De yo termine este video, Dios me dé, quiere revivir. Ahora, el merenguero, muy bueno, este merenguero, Dios me dé, del grupo mío. Así ¡Echa! es ¿Eh? el grupo mío! Considera, que Ozuna y Omega no son cantantes. ¿Y? <risa> ¿Y qué son? ¿Y qué son ellos? Tiene que ponerle el nombre de una vez son, y tú se lo quitaste. ¿Son qué? Porque ¿Eh? son... El merenguero Dios me Núñez manifestó que el merengue llegó a la para, grabado por los artistas Ozuna y Omega, está muy mal cantado. Y esto porque a su juicio no son cantantes ninguno de los dos. Ese merengue está fuera de tono y de todo expresó al artista durante una entrevista del programa Parranda Radio Show Dominicana FM y añadió que un cantante de verdad no haría una grabación de esa naturaleza. Consideró que para ser cantante hay que nacer con talento y cultivarlo en el camino, estudiando algún instrumento. Explicó que lo que hace Omega el fuerte la asa no es merengue y que colocaron de calle para que cayeran en, en ese renglón. Sin embargo, les reconoció que ellos han levantado el género pero está contradiciéndose también. se que canta que y se Yo que estaba de capa caída, el merengue de calle, el merengue de calle en los términos de <susurra> Diomede de verdad que No, no, que no, iniciaron, que, eh, no, no, que no. No, lo no iniciaron familia. Oye, lo que pasa con no. Oye, lo que pasa con no. y lo que pasa en todo en todo tipo de, de profesión. Lo que pasa es que de foto de no, no. No lo maltraten. Porque tiene las ¿eh? caras locas mucho. <risa> ¿Eh? Ponme la <risa> canción de él. Mira. Dios me des músico. Dios me des trompetista. Entonces estudió música. Todo el que estudió música y es músico, cuando ve el éxito de alguien que no es músico, se aflige. ¿Tú ¿No entiendes? Y vienen estos comentarios. Porque Dios me dio una leyenda del merengue. No, que vino... Y demasiado que, duro. Y que vino, Pero, y que vino ah, de la Omega, mano de, de, de Dios de, del equipo. Oye. ¿Me entiendes? Entonces, Omega no ha estudiado música nunca ni canto. ¿Me entiendes? Pero ha tenido el éxito. Uh -huh. Lo que los merengueros no han podido lograr. Por eso es que ellos dicen, sube el merenguito, lindo. Uh -huh. Hay que, es, es, esto es un tema delicado porque aquí es hay mucha gente que no, no va a entender. A mí me gusta mucho ver al chombo, el chombo que explica que explica muchas cosas de las que, que la gente no entiende. El, el chombo sabe de, la, de sabe música. de música y sabe sabe sabe que género mezclado y subgénero son cosas diferentes, tú me entiendes, que, por ejemplo mira, escucha ese ritmo de música, ok. Pero este ritmo de música que trajo muega es un, un ritmo diferente, ¿tú me claro, entiendes? Claro. un, un, un, un subgénero. Sub entonces, quizá esos artistas que se quedan en el pasado eh, con, con, con el mismo ritmo de música, la vaina a, a, a lo maco, como decía, ¿tú ah, ¿tú me entiendes? Sí, sí. entonces no aceptan, un, no aceptan que un subgénero haya revolucionado lo, haya, lo, lo, lo, que la música, y haya tenido el éxito que tiene, y otra cosa, él dice que él, él, él, él, él dice que la la, que la música suena de que recuerden que ese tema fue grabado en vivo, o sea fue un tema en vivo pero escuche y eso fue en Chercha, en, y en Chercha. o sea fue, fue algo en vivo, que ellos lo grabaron en vivo ni materializaron ni so, nada Tienen que a los gigantes nosotros para bailar. ¿Eh? A ah, ti, no, ellos no bailarina, Nosotros podemos. No, no, no. Las ya la, la, no, tienen problemas. No, la Lidón sí, no, ya prohibió esa checha de con la bailarina, entonces. No, no, Con no, la queja. No, no contraten a nosotros para bailar. ¿eh? Ahí yo bailo, y un chequecito, una vaina. Pero le pagan ellos el pío por por ir a chisme al estadio, pero bueno.